una vez más, como cada jueves aquí en Política a otro nivel. Gracias jóvenes, buenos días. Buen día. Eh, saludando la visita del presidente de la República ayer aquí en San Francisco de Macorís en conmemoración del 209 aniversario del natalicio del prócer Juan Pablo Duarte y una reunión que tuvo con el empresariado y el comercio de aquí de San Francisco de Macorís. Eh, muy fructífera, claro, muy okay. fructífera. Okay. Ya más adelante estaré... Y sobre todo porque yo tuve la oportunidad de presidir ese año. Ah, bueno pues ya el, no el, puede dar más el, detalle El ahorita tema nuestro, el tema nuestro ¿verdad? Vamos a dividirlo el día de hoy la, en, en dos partes En una primera parte que es el fideicomiso Versus Punta Catalina Que antiguo nos vas a describir Qué es el fideicomiso y, la, y, la, y el compromiso eh, el, el, Que se ha hecho verdad, Con Punta Catalina Que es una, eh, una mega obra Que ha causado eh, muchas críticas en la República Dominicana y eh, ahora está en medio de esta situación. Que mucha y, gente la definieron como este eh, la prueba del delito eh, <risa> en, en, el, en los gobiernos sí, de, de Danilo. Y la segunda parte ¿verdad? Eh, Antigua que participó y que tuvo la, la oportunidad de conducir ese conversatorio con el presidente en el día de ayer, pues nos vas a hablar de, la, de, de todas esas cosas frutíferas que se lograron en ese conversatorio Saludo Antigua Saludos jóvenes y a los jóvenes. No puede seguir millones. diciendo jóvenes porque el 31 celebramos nuestro día, Día Nacional de la Juventud, falta poco. Para eso no somos parte de Y somos 27, eh, eh, hoy. Hay, hay un diputado que está proponiendo un proyecto de ley para que se extienda de 35 a 45 años la vigencia de la, de la juventud. O sea que nosotros vamos a estar todavía más cerca de la No, no eso está y bien. Y yo voy a estar más cerca también de la juventud. <ríe> antigua. ¿Qué es un fideicomiso? Mira, el fideicomiso eh, nació, por decirlo así, como una herramienta de carácter económico que procura financiar o auspiciar el desarrollo de proyectos en el sector inmobiliario que fue que nació. ¿Qué significa en un lenguaje llano? Que tú tienes cinco tareas de tierra, en los alrededores de la urbanización Piña de San Francisco de Macorís. Pero tú no más tienes esas cinco tareas. Ponle cinco mil metros. Tú tienes cinco mil metros de tierra en, en la urbanización Piña. Tú no tienes más nada. Eso. Tú no tienes ni Nunchele, como diría. <ríe> Entonces, me llamas a mí, que tengo recursos para que yo desarrolle un proyecto ahí. Tú pones la tierra y yo pongo el dinero. Así nace el, el, fiducia, el, el, el fideicomiso y buscamos a una tercera pata de ese inmueble que es la fiduciaria que es la institución financiera que va a suministrar el dinero porque a ti no te prestan porque tú nada más tienes la tierra uh -huh. a mí no me prestan porque no tengo tierra pero tengo la capacidad para la de desarrollar el proyecto para desarrollar el proyecto Los pero recursos, no tengo dinero también, sí. pero no tengo dinero entonces vamos a la fiduciaria a buscar dinero sí. Te la devuelvo. Tienes uh -huh. tierra, pero no tienes más nada. Me buscas a mí que tengo capacidad, experiencia, oportunidad de desarrollar un proyecto ahí. Pero yo no tengo dinero ni tú tampoco. Y vamos al banco, a la fiduciaria, vamos a la fiduciaria a buscar dinero. ¿Ves? Yo lo único que tengo es experiencia. Como dijo eh, Pablo Escobar. En la película, esta que le pregunta el, pri, el, el primo hermano, administrador del de, financiero de él, dice: Todo hemos puesto todo el dinero. Ya el dinero para poner, para constituir la, la, la empresa de narcotráfico está todo montado. Falta lo que tú vas a poner. Y él le coge el dedo al primo y le dice: eh, Lo mío está aquí. Le dice: Por eso, no, eso no es dinero. Lo mío está ahí. Y a la verdad, que esa mentalidad. Esa, esa visión, esa capacidad de administración permitió entonces, es lamentable poner el ejemplo, pero te quiero decir que el, eh, el fiduciario eh, lo, lo que procura es eso, el fideicomiso es lo que procura es eso. El fideicomiso, yo tengo que leértelo porque es una figura eh, te, eh, técnico, administrativa, jurídica, dice es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes, es el dueño de la tierra que te dije, uh -huh. o derecho a una, a, lo entrega a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que está administrado por esa entidad para beneficiar a otra persona o a, otras, a otra persona que entrega dichos bienes. O sea, es un trípode. Es lo que, lo, lo que quiero definir. Eso es el fideicomiso. En el caso de Punta Catalina es que el que me excuse las autoridades del gobierno, entiendo yo que es una, porque también el fideicomiso es una admisión de que yo no tengo capacidad económica y, y, y mental, financiera. Para administrar un proyecto. El Estado Dominicano, que Está es parte admitiendo del trípode, que no tiene capacidad. El Estado Dominicano, que es parte del trípode, tiene a Punta Catalina, tiene esta obra. Sí. Okay. La pone en manos de, de, de una comisión técnica, que le, llama, ya, le ha llamado el fiduciario, sí. para que administre a Punta Catalina y le dice al banco, dame cuarto. Entonces, o sea, eh, ¿qué es lo que quiere decir? En el fondo, en el fondo, amigos televidentes eh, y, y, y Vito, lo que está diciendo el Estado Dominicano, yo no tengo gente con capacidad, no, no tengo capacidad para administrar. tengo ni, ni recursos. ¿Qué es lo para, que...? Pero tí, sí, está diciendo tengo recursos porque el Banco de Reserva es de él. Sí, Que es lo que plantea? Lo ¿Eres... que está diciendo es, no tengo en mi gobierno, en mi partido, en mi alrededor, no tengo gente. Pensante. No tengo, no tengo un Valdés Alviso que es el único que puede meter el banco de el Banco Central del país, el único. Entonces estamos ahí a merced de que si sí, Dios lo libre, hay que decir Dios lo libre que se muera ahora porque nos vota del Banco Central, se va a disparar 400 la, la, la, la tasa de carga. Porque no hay nadie más. Porque no hay nadie más. Entonces el gobierno está diciendo, yo no tengo a nadie con capacidad para administrar a Punta Catalina. Y debo decirte una cosa, hay un, hay un fideicomiso muy fructífero en el Estado Dominicano, que es el de eh, RD Vial. RD Vial está compuesto por el Ministerio de, de Hacienda el Ministerio de, esa, de, de Obras Públicas y otro, otro ministerio. El Banco de Reserva, es, esos son los ministerios que, que tienen el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio que se pone en ese fideicomiso de R.D. Vial? Las carreteras, las principales carreteras del país, la Duarte entre ellas, para que la administre ese fideicomiso. Entonces, ¿por qué, la, por qué eh, antigua la duda de que este fideicomiso no pueda funcionar como el de R.D. Vial? Esa, eh, yo te diría eso sería una pregunta sin respuesta. Bueno, déjeme decirle, porque ustedes deben, no me están dejando hablar aquí, <risa> <risa> la libertad de expresión. Bueno, que el pasado martes yo estaba leyendo una declaración eh, que hizo el expresidente Leonel Fernández, donde él dice que la idea de fideicomisio público no existe y que lo que ha generado mucha duda en la, en la población es sobre los y beneficios y riesgos de este fideicomisio con Punta Catalina es que no se ha explicado claramente esto de que el fideicomiso público no existe eh, entonces en ese sentido lo que decía la antigua debería entonces ser el mismo estado que punta catalina guste o no pero está la inversión de todos nosotros como dominicanos que debería entonces seguir con la rienda de este proyecto y que hasta ahora porque también hay una diferencia entre lo que es la concesión que se concedió la carretera de, de, de, de del sombra del peaje sombra y otras la del Coral, vecinal. fueron con, concesiones, o sea, yo quiero una carretera, pero yo no tengo cuarto, no tengo manera de desarrollarla, cógela tú por 30 años, Exacto. cóbrate el dinero con 30 años, yo no invierto un centavo, yo nada más pongo el espacio. Eso ¿Mm? es otra cosa. Para, es, esa que no fue muy buena con, la, con el caso de Odebrecht, hoy pasa a ser mejor que, que el fideicomiso en este caso. Y sobre lo que dice Nelly del, del fideicomiso, porque nació para el sector privado, vuelvo y te, repi, te repito, si vuelvo es porque voy a repetir, vuelvo, te repito, <ríe> el chavo sí, del ocho, sí. Sí, te, te repito, que es de lo que se trata es de que el Estado dominicano tiene a Punta Catalina, ya lo que tiene que buscar, manera cómo regentearla, cómo administrarla, cómo dirigirla, porque pre, Punta Catalina dice, el ex administrador de, de ella, que no sé si fue un año o en la gestión de él dejó 208 millones de, de, de dólares de ganancia uh -huh. Ya es lo que está. Que no ha podido explotarse, en su eh, desarrollarse en, su, en a plena capacidad un 100% y ya deja dinero. Entonces, ahora, ¿quién va a administrar ese dinero? el comité La comisión técnica que, que, que creó el gobierno por decreto que la preside eh, Marrancini. Celso Marrancini, que dicho sea de paso, duró cuatro años, cinco, dirigiendo a, a la sede EEE, Pero que eh. pasa ahora a ser parte de, de la administración eh, de, de, del fideicomiso, de Punta Catalina, se le entrega la tierra Se le entrega Punta Catalina, se le entrega La CDE, se le entregan todos los vehículos Y Antiguo, todos los terrenos que entonces, eran de la CDE ¿Por qué la duda de que si el fideicomiso Donde está es vial Está funcionando, imagino que también con la conformación La estructuración de un comité Presidido por quién, bueno, no sé ¿Por qué la duda de que Este no pueda funcionar O es pues por, la, por las personas que lo componen Y la, la experiencia Que tenemos De, de, de esas figuras la duda de que Pero pueda eso. funcionar como tal. Mira, yo no sé si me doy a entender. Hay una resistencia pienso, ¿sí? cuando la gente yo ve eso que a esos el empresarios. Presidente de la República ha sido sorprendida en su buena fe. Porque realmente lo que más se ha criticado de Punta Catalina es la administración, es, es, es la operación. Y entonces el Fideicomiso lo que procura es eficientizar el, los procesos operativos. Y la rentabilidad del negocio. Y el gobierno hoy explica que no implica una privatización, porque asegura que el 100% la propiedad seguirá siendo pública. Sí, pero te digo, en el fideicomiso privado tampoco la tierra pasa, se sigue siendo pasa de, del fideicomiso de, fideicomiso cambia de dueño a, a, a la fiduciaria. Es un acuerdo. Entonces, ¿qué busca el sector el sector privado aquí ganando sin invertir nada? O sea, el, ese comité técnico que está presidido por empresarios, que son los que van a administrar y a operativizar a Punta Catalina, no ha puesto ni va a poner un solo centavo. Sin embargo, va, Se a, ser, seguirá llenando los bolsillos. va a ser partícipe en más del 50% de las ganancias. Exacto. Entonces, lo que usted lo que plantea antiguo es que realmente es el Estado quien tiene que eh, continuar administrando. Y, tienen, y, y, y, y amparado en la figura del fideicomiso, tiene oportunidad de administrarla él. Y claro. que esa ganancia vengan al Estado Va, y tengan un to, retorno. Totalmente al Estado y no tengan por qué tener un, un, un socio nuevo que no ha invertido un solo centavo. Que, que es el vaya a beneficiarse. Privado. Y lo que hay que hacer es seguir eh, aupando la honestidad y Exacto, la transparencia, la transparencia. Claro. para que la cosa funcione. Porque oye también, Con cuenta, el, el fideicomiso tiene por ventaja extraordinaria que paga un mínimo, tributa en lo más mínimo, no tributa prácticamente, no paga impuestos prácticamente. Sácalo. Quiere decir que los empresarios que no han puesto un solo centavo y que son hoy miembros de, de este fideicomiso, Está, están haciendo todos ganancias. Sí. Entonces, por eso te digo, el presidente de la República quizás ha sido tomado en su, en su buena fe, sobre su buena fe, con este proyecto. Lo, aquí lo que pudiera hacerse es o la sede y señores también buscar en el Estado, en el propio gobierno, personas con capacidad que las hay, claro. o que traigan un, un administrador extranjeros y se, que aprendan también a estudiar eso. la malicia de muchos empresarios que solamente donde ven es beneficio, beneficio, no, beneficio. No hay un acto de corrupción, no hay un acto de indelicadeza o de manejo inescrupuloso de los recursos del Estado donde no haya el empresariado. Antigua, nosotros no quisiéramos que el tiempo se nos terminara sin que usted. Eh, ¿Qué pasó ya en el Club Mayorista? No sobre ese conversatorio que sostuvo el presidente, del cual usted fue parte importante. Porque ya nosotros contamos del desfile, sí, que fuimos <risa> VIP sí, sí. Eh, Esa es la parte, lo, lo enviamos a usted a ese conversatorio para que se sí. es la, sí. Sí. la parte económica era a partir de las 12 con un encuentro con el presidente de la República en el Club del Mayorista eh, convocado por el empresariado y el comercio de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, el presidente se le entregó un documento y el presidente de la República eh, ordenó que a través de la Cámara de Comercio y la Gobernación, los funcionarios aquí de, de, del gobierno, que se conforme un patronato para la rehabilitación y poner en operaciones la zona franca. Ay, Importante. pero eso hay que aplaudirlo. Y planteó <risa> que, que, planteó que iba, va a hablar o había hablado... Esa con, parte, antiguo, esa parte de la zona franca, eh, eh, parece que alguien estuvo viendo el programa ayer y le enviamos ese mensaje al presidente... ¿Verdad? Porque Dios que inspira. Correctamente. Después de cámara te digo por qué. Okay. Eh, después, eh, fuera de aquí. Eh, dos. ¿Quién que lo que no vaya a decir el público. No me, no me, lo, sí. no me lo diga. No le diga la vida. Creo que fue Danilo. <risa> eh, por eso fue que. Eh, hoy no se atrevería a repetir esa frase. Él no se atrevería okay. hoy a repetir eh, esa frase. Eh, de sobre, se le solicitó que interviniera en la en la construcción de la carretera de Cuatro Carriles San Francisco Controva y dijo que iba a hablar o es, había hablado con el ministro de la de Obras Públicas para que comience a estudiarse la posibilidad de abrir esa, esa carretera para que produce tantos accidentes que produce tantos eh, tanto arroces y que se produce tanto arroz, sí, tanto arroz. Sí. <risa> sí. Eh, también eh, habló de ello habló de que se le pidió eh, re, eh, recursos para los MIPIME que se focalizaran recursos para los MIPIME y planteó que en la próxima semana habrá un decreto hay un decreto que se está preparando para eh, facilitar eh, recursos económicos para, la, para, la, para las MIPIME eh, del sistema cloacal se le, se le planteó que era necesario que se abocara a trabajar ese tema e inmediatamente desde ahí llamó a Wellington Ano, director de, de, de INAPA y dio las informaciones de que estaban en, el estudio, en los estudios que aquí hay un problema y es que la mayoría o ninguno de los barrios tienen sistema cloacal y entonces eso abulta el presupuesto y habló inclusive de que hay una inversión de mil millones de pesos en el sistema cloacal y lo que tiene que ver con, con, con agua, aquí en San Francisco de Macorís, de los cuales hay 500 millones de pesos para este año y 500 millones de pesos para el año que viene. Excelente. O sea, fue, sí. una, fue un encuentro y una visita sumamente fructífera. Lógicamente, también se le habló ahí, se le reconoció la, la cantidad de obras que ha estado haciendo aquí, sobre todo la, de la, la del señor senador, la 3R, sí. que incluye el cuerpo bombero para donde está INEPRE, INEPRE reformularlo, reorientarlo. Claro. La Fuerza Armada, los bomberos, eh, obras públicas, eh, toda esa área de oficinas públicas que ha planteado el señor senador y que el presidente de la república aprobó. O sea, creo que fue una reunión muy fructífera. Bueno, pues es sumamente interesante y muy eh, ¿Alentador? alentador, claro, de que ciertamente su presencia del bueno, podemos decir entonces que es por primera vez que se aprovecha la visita de un presidente. Porque recuerde que. Una vez más se aprovecha. Y se mostró muy cercano, antiguo sí, porque, a él. Porque. Porque eso es un debo, debo En el decir, parque no había de, ese aparataje como, de años anteriores. Y, y debo decirle en, la, en, el, en el almuerzo. Que la preocupación era dónde va a comer el presidente. En serio. Eh, ¿Dónde se va a sentar el presidente? Y debo decirle. ¿Y que cuando. Eso es el protocolo que está cerrado. Dime tú. Yo, ustedes que hacen maestría de ceremonia y que viven de eso, yo, eso es presionante, no impresionante, presionante, <risa> presionante. Porque eso es todo lo que tú organizas, ahí tiene que hacer un, un, un match con, con uh -huh, lo que con uh -huh. y, Pues señor presidente, lo primero es que no iba a hablar, según protocolo. Uh -huh. Y yo no sé si fue que cogió gusto después ahí con, con lo que, <risa> que se le estaba planteando. Entonces, la, dos veces el, el, el, el tiempo que tuvo el programa, se lo cogió el presidente para dar contesta punto por punto a cada uno de los que se le propusieron. Y a la hora del almuerzo, él salió para la fila y cogió un plato y se sentó en una mesa. Ese es el presidente, Luis Abinader. O sea, una expresión claro. de humildad, de sencillez claro, y de converse, con, inclusive, debo decir, tan humano que en la noche lo vi recibiendo a, a, a David Ortiz eh, en el palacio. Y debo decirlo que un presidente debía eh, antes de una cosa grande andaba con la misma camisa. Y su mismo pañito. Su mismo pañito. Sí. <risa> o sea, un An ser no, y que tuvo humano. Una, en la una agenda muy fuerte Así ayer. Antigua, pero nosotros verdad que, qué manera más especial de terminar este jueves con Antiguo aquí Nelly. Y sobre todo con esas agradables noticias. Que esa información que Antigua no le está dando verdad. Pudo haber venido verdad Nelly. No. Un funcionario del gobierno. Sí. No, pero era nuestro enviado. Eso estaba haciendo prensa. No, por eso no invitamos a más nadie. Exacto. Sí, okay. Artigo, gracias por compartir con nosotros este jueves, como siempre, en política a otro nivel. A otro nivel. Fideicomiso ver su punta catalina el tema que compartió Antigua con nosotros en el día de hoy y verdad y las informaciones de los fructíferos que fue ese conversatorio con el presidente Luis Abinader en el día de ayer aquí en San Francisco de Macorís con el sector empresarial.